Soy un friki, friki, friki, friki, friki. Hola soy un friki, friki, friki, friki, friki. Como prefieras llamarme, nada más puede cambiarme. Me gustan los videojuegos, y juego hasta desvelarme. Hola soy un friki, friki, friki, friki, friki. Hola soy un friki, friki, friki, friki, friki. Como prefieras llamarme, nada más puede cambiarme. Me gustan los videojuegos, y juego hasta desvelarme. Nada me puede parar. Consola que toco, me pueden visitar. No te quejes y dale a play Me gusta el de prio de white O el smash es lo que hay Me he gastado millones comprando skins Y juego pa' mi play En GTA yo tengo mi duty Estamos muerto que Call of Duty Abriendo cajitas siempre tengo look Y termino el día con cara de switch Y no puedo parar Yo de jugar y con mi switch Puedo viajar en playa en montaña Yo puedo viciar porque soy un Cambiarme. Me gustan los videojuegos y juego hasta desvelarme Hola soy un friki, friki, friki, friki, friki Hola soy un friki, friki, friki, friki, friki Como prefieras llamarme, nada más puede cambiarme Me gustan los videojuegos y juego hasta desvelarme El año que viene a lamentarme Porque pretendo comprarme el Scarlett El último Halo quiero probarle Y Master Chief. yo quiero jugarle Dispara, dispara en el GR Software. Juegos y juegos yo quiero comprar Mi vida se pasa en jugar y jugar Mi madre regaña de todo